Vamos a ver cómo añadir una pestaña a nuestro escritorio NetVibes y cómo poblar esa pestaña con algunos contenidos que ya hemos seleccionado porque nos parecían interesantes. Lo primero que hacemos es pulsar el signo más acá a la derecha y escribimos el nombre. En este caso, formación agropecuario. Pulsamos en el botón enviar. Y vemos que se ha generado la pestaña, en este momento vacía. Vamos pues a añadir un nuevo contenido. Habíamos localizado la página de la FAO donde hay fuentes de noticias RSS sobre diferentes temas. Por ejemplo, vamos a ver sobre animales y ganadería, botón derecho, pulsamos y copiamos la ruta del enlace. Vamos a la sección de fuentes y pegamos la dirección una vez pegada la dirección pulsamos en la flechita para avanzar y vemos que aparece el feed de esa página aquí vemos las noticias lo añadimos a nuestra pestaña de formación agropecuaria podríamos elegir cualquier otra esta de aquí formación agropecuaria y vemos que van cargando las noticias bien volvemos nuestra, nuevamente a la página y vamos a ver por ejemplo ahora eh, alguna que tiene que ver sobre eh, tiene que ver por ejemplo con plagas y enfermedades botón derecho guardar la ruta del enlace fíjense que podíamos hacerlo también perdón he dicho guardar no botón derecho plagas y enfermedades copiar la ruta del enlace podíamos haber hecho también haciendo clic y vemos que entonces se va a abrir la página de ese feed rss copiaríamos Control C la dirección y volveríamos para pegar con Control V pulsamos y cuando finaliza vemos que va a cargar ahora bien lo añadimos y tenemos ahora un pequeño problema y es que en ambos casos el título es el mismo habíamos dicho que esta última era la las noticias referidas a eh, control eh, eran referidas a plagas y enfermedades, entonces lo que vamos a hacer es pulsar para editar editamos los ajustes y decimos que aquí este feed es sobre plagas y enfermedades y dejamos eh, la sigla de la FAO para Latinoamérica y Caribe hecho vemos que ya aparece con el título Plagas y Enfermedades. Y el primero habíamos dicho que era sobre animales y ganadería. Entonces lo editamos también, ajustes, ponemos animales y ganadería y pulsamos hecho. Vamos a añadir ahora de este blog, es un blog de, de blogger, los blogs, los blogs de blogger tienen la suscripción a entradas aquí, al final. Botón derecho, copiamos la ruta del enlace. A veces incluso nos serviría en los casos de blogger, de la mayoría de los blogs, tanto de blogger como de WordPress, nos vale con copiar la dirección, porque al poner la dirección para que se añada, vamos a ver cómo encuentra los diferentes blogs. Pulsamos en cualquiera de ellos. Aquí tenemos las noticias. Fijémonos que la noticia más reciente es del 11 de junio, en esos casos, vamos a añadirla, podría ocurrir que nos dijera que no había noticias recientes. ¿eh? Pero, sencillamente, si nos dijera eso, lo que haríamos sería editar y le daríamos a actualizar para que cargara las noticias, puesto que si es la primera vez que incluimos un determinado feed y hace mucho tiempo que no se publican noticias, entonces dice que no hay novedades. Bien, ya tenemos una pestaña con tres fuentes de noticias.